¿Qué tal? tal? Bienvenidos ¿tú? a un nuevo ¿tú? video. Mario, el día de hoy venimos a distraernos y a hacer... No, realmente queremos enseñarles cómo se vive Semana Santa en Puerto Vallarta. Sí, exactamente, como aquí comenta Mario, esta Semana Santa aquí en Vallarta es un descontrol total. Porque se llena, Mario, de gente, sí, pues desde el... americanos, de, pues de todo. De claro también viene mucho mexicano, porque Ajá. como les gustan las playas y salen de vacaciones, se vienen a las playas de Puerto Vallarta. Y, pues, ahorita les queremos mostrar un poquito cómo se vive ahí en la playa. Ahorita venimos a una playa que se llama Holiday Ajá, exacto. Pues es de las más conocidas aquí de Puerto Vallarta y vamos a ver qué tanto despapaya. Vamos, Mario, es de las más concurridas aquí en Puerto Vallarta. Y también hay más playas, pero no creo que nos alcance el día, Mario. Pues es que ya el sol ya se va, ya se va a oscurecer y, verdad Ah, no se crean, igual a ver lo que el que se Exacto, ahí. también traemos el dron Mario, nuestro Ajá. amigo Ahí está sí, ya, ya nos hacía Yo falta. digo Mario que te lo pongas adelante porque vamos a una zona con mucha gente que no nos, conocemos nos hizo falta en Salvador este Sí, este, ya este lo extrañábamos este Ya vamos a empezar este, a grabar con el dron también Ya, ya extraño manejarlo Mario, <risa> es como un juego Sí, la verdad sí, pues miren, aquí está Y pues ahorita les vamos a enseñar un poquito del ambiente que se vive en la playa Exacto, y pues vámonos Mario Vámonos y pues bueno Mario ya ahorita ya estamos en la playa ahorita les vamos a dejar muchas imágenes para adultos no son sí, tan familiares sí, la verdad sí es algo para adultos ahí sí, si hay niños, tapen sí, los está los ojos y ya ustedes no, vean pero Pablo les va a decir algo va a hacer algo rápido porque también no lo pueden censurar sí nada. Youtube pues solamente es para que ustedes este, disfruten un poquito de lo que se vive en Puerto Vallarta porque está lleno de eso Mario es que como Puerto Vallarta es el clima de... Sí, porque es como afrodisíaco eso. Ah, exactamente. Vienes a la playa y está el sol quemando, pero el aire está súper fresco, Mario. Sí, pues, ahí les vamos a enseñar unas imágenes. Ah, exactamente. Que mira, para que vean sí, antes de enseñarles esas imágenes. Aquí, mira. Y si gustan venir, Mario, aquí a Vallarta, pueden venir en Semana Santa se o cualquier chido, otra. Sinceramente se pone un ambiente muy, muy, muy chido, la verdad. Sí, la verdad es 100% recomendado que vengan con amigos o con familia también está sí, chido puede ser familiar nomás porque que, hay mucho ambiente familiar a veces hay ambientes muy intensos ajá exacto como así como bailes muy exóticos y pero no. va a haber de todo siempre aquí sí, exacto y pues vamos Mario vamos a continuar Paul Estoy sorprendido porque yo tengo toda mi vida viviendo en Puerto Vallarta y nunca había pasado por aquí. <risa> Ni yo, Mario. Yo menos, imagínense. Sí, la verdad es mi primera vez aquí en este pedacito. Es una parte que está muy escondida de Puerto Vallarta. No está escondida porque está cerca del centro. Sí, está céntrica, pero, pero es el problema... difícil el, ac el acceso. Sí, ¿no? el problema es el acceso y a veces no sabes pues, si, si hay paso o no hay paso, pero es la primera vez Paso por este caminito sí, exactamente. Y esa playa no la conocía Yo tampoco Mario, tenemos toda la vida viviendo Aquí en Vallarta y vean Hasta dentro de cuándo no. venimos a conocer Venimos a conocer junto con ustedes sí, Estamos sí. explorando nuevos lugares Gracias a ustedes exacto. Y paú, decía, hay acceso para allá Ya miren, sí, pues si Mario es nunca Hachida. en mi vida Había venido aquí Y es primera vez junto con ustedes mira. Sí exacto, si vienen a Vallarta ¿Y se van con la idea de que conocieron todo Vallarta? Eh, no creo está que... porque nosotros no lo conocemos totalmente. ah exacto. No creo que lo conozcan totalmente. Miren, ahorita venimos rumbo a otra playa, pero nos encontramos un cocodrilo, Mario. Sí, mira, aquí, pero aquí indica, Paul, que es zona de cocodrilo. Como pueden ver, ahí hay uno, miren, ese. es un cocodrilo. Lo más que no se tiene que arribar uno mucho. Sí, pero vean, oh, <risa> vean sacan hijos, les dan de comer. <risa> les dando de comer, no, güey. Mira. Ah, está, se ve que está grande, Paul, ese Aquí sí si estamos muy cerca del cocodrilo. Pues mira, prácticamente luego, moviendo, luego. Mira, ya está moviendo, Paul. Te, te va, se está moviendo. Está respirando. Pero si realmente no se mira, es como... Sí, no clamo, se mira. Sea, es que clamo, es un clamo, lago, ¿sí? está muy cerca sí. del, del, del mar, del centro. del centro, y nadie sabe que aquí hay cocodrilos, pero... Para sí, sí, sí. información, aquí está el aviso, zona Ahora de cocodrilo. Si vienen a Puerto Vallarta y vean un letrero así, es porque es zona de cocodrilos. Sí, porque se sí, lleva bastante cocodrilo, Mario, sí, en los ríos de sí. Puerto Vallarta, sí, para es que, que tengan precaución. Sí, es que hubo un problema aquí que empezaron a construir demasiados edificios y en donde estaban construyendo era zona de cocodrilos uh -huh. y ellos buscaron su, su escapatoria. Exactamente, esa playa se llama, Mario, Boca de Tomates. Y ese río donde todos estaban habitando se llama. Río Ameca, pero pues cuando empezaron a construir edificios, hoteles y, y, y buscaron su forma de huir Ajá, y huyeron y a y todas ya... partes, a todos los ríos. Ajá, Así es que vamos a la siguiente playa, vamos a la siguiente playa, pobre. Por ahí hay que correr para alcanzar a llegar a la playa, porque, sí, porque nos... se nos está acabando el sol, Mario. No Miren, vamos a alcanzar. Allá está el sol. Nos vamos a alcanzar de día y queremos llegar a la playa, pero si somos más ¡Guau! ¡Qué hermosa vista, y Mario! 500 metros son para llegar allá. Sí, es que está hasta allá la bahía. la playa. Es más que, bien. Bueno, la playa es bahía, sí, sí. Mario. Es que nos queda muy lejos qué porque no, no. hagan de cuenta que es un poquito privada esta playa. Sí, queremos llegar. Que alcanzar el sol, pero ya casi se oculta. A la playa de Marina, para los que quieran venir <ríe> corriendo, vengan, en Semana Santa o en cualquier otra fecha. Y tratando es mejor, ¿verdad? Llega uno más rápido tratando y baja las calorías. Fíjate, mira, esta no encontramos estacionamiento, ¿eh, No, no encontramos estacionamiento cerca, ah, Mario. Y ahí paso. Ah. Pero ni modo, ni modo, Mario, es ir. que mira, operativo Semana Santa. Antes a ver, que aquí hacen un operativo. Para que no accedan bebidas alcohólicas o armas blancas. Armas etcétera. blancas más que nada, porque bebidas alcohólicas, Mario, creo que sí hay. Bueno, es bueno, es eso es bueno. Hay bastante, Mario. Vamos a darle. Van a decir, favor. ¿Y esos locos qué traen? ¿Qué corren? Esos locos se robaron algo. qué se robaron. Ahí llevan algo. ¿O qué, van, o qué planes llevan? Ajá. No, queremos llegar. Bueno, yo creo que ya nos aburrimos de tanto correr, vamos a ir allá, nos vamos a teletransportar para ustedes, Mario. Sí, claro que sí, vámonos. Mira, Mario, como toda buena fiesta en México, ahí está con el pastor. Sí, aquí sí, todo el mundo le va a dar hambre, por favor, Exacto. es lógico, deben de haber comida, si Con no... tanta energía saltando por la música, yo pienso que sí debe haber. Sí, ya casi vamos a la playa y les vamos a mostrar ahí porque se ve que hay mucho ambiente aquí. Sí, aquí hay mucho ambiente, de hecho se escucha al fondo música y aparte banda, Mario. Ey, una mezcolanza, un licuado ahí. Como pueden ver, Mario, aquí estamos al lado del aeropuerto, miren, ese es el aeropuerto. Ay, ahí ahí. Oh, ruido ruido <risa> Incluso aquí hay un video donde nos encontramos otro cocodrilo. Sí, ¿No es exacto, este. no, no, no es ese. Ahí. Ahí se nos apareció Sí, justamente ahí donde está todo eso Y estaba lleno de piedras Mario Lo que veo que limpiaron para el evento de hoy sí. Más bien pusieron una valla por dentro No Paulo, lo que miré que usaron pedazo de, de pasto sí, sí, es lo vamos, que les ya, comentaba Por allá pasamos, no, pasamos Por aquel lado, pero ahorita estamos pasando por lo que es El pasto del golf Mario sí, Es como un evento que pasa cada año Mario Sí, es para, para, pues para que te la pases bien Y para si gustan disfrutar de Semana Santa Vengan Mira Paulo, una sirena se escapó allá y <risa> se sí, están saliendo las sirenitas todos. <risa> Valle, Mario. Todo el desmadre, sí. También <risa> creo que ahorita igual les vamos a dejar unas pequeñas somitas ahí de la fiesta, de las pachangas. Ajá. Así que vamos a la pachanga, Mario. Uno, oh, Muchísimas, Mario. Y pues ahorita vamos un rato al malecón. Sí, vamos, vamos a darle Ajá, cualidad, también para cualidad. que vean un poco de lo que este es el malecón en Semana Santa, Mario. No están, están siguiendo. Ah. Ay, Me vienen siguiendo a mí no, o a sí? ti. No, no, no sé, a no sé, Mario. Déjame preguntarle, yo... no. chicas, ¿dónde vienen ustedes? son de aquí de no venir o no? no? No, somos de Culiacán. Ah. Ah. Wow. Sí, somos no, somos de no. Guadalajara. Estos son paisanas, son jaliscienses. Cada cada año año no, no, no, fíjate chido la verdad ¿Cómo les ha parecido exacto? no super se puede disfrutar al 100 y en la noche ¿ya han salido de noche? no, fíjate que no a quieres invitar? no, solamente estoy preguntando para la entrevista ahí tiene muy interesante no no, este, qué bueno que hayan venido lo bueno que están cerca Sí, luego son vecinos ¿de dónde está? de aquí, de Jalisco, de Puerto Vallarta ustedes viven en Puerto Vallarta Dar saludos o algo. Saludos. Ay no. Algo familiar o alguien. Igual. Sí, no. Oh, se vinieron a escondidas. Sí. Más sí. vale pedir perdón, perdón que permiso. ¿Qué hecho? No, quieren no quieren que las vean los novios. Aquí. Ah, bueno. Ah. Ah, no, buena, Ni modo. Las sí. descubrimos. Pabu, ante todo hay que preguntarles el nombre. Exacto, ¿eh? para las personas que quieren ir a seguirlas, que ah, nos siguen. ¿cuál es Pregúntales también en Instagram, tienen de su Instagram? Ahí R Alejandra. Alejandra.Rreynoso. <risa> Ese es mi Instagram. Ah, y el tuyo. Nanis R Reynoso. Ah, ok. Y pues bueno, nos vemos. Eh, eh, no, vamos a ir al malecón. Ah, vamos al malecón, Mario. Okay. Adiós. Adiós, mucho gusto. Bye. Mario, ya nos encontramos en la parte del centro, Mario, y sí. ya estamos donde está la mayoría de gente, o sea, desde niños hasta adultos. Sí, la verdad, sí, mira, voltales, es un mar de gente aquí, esto. Mira. Sí, esto es de lo que empieza el malecón hasta que termina el malecón, Exacto, Mario. Y pues ahorita les vamos a dejar unas tomas, vamos a volar para que ustedes lo vean desde el Exactamente. Lo alto. Y Como pues Mario, la ¿vamos, la vamos al aire, Mario. El aire, el, el barco, el barco. El marigalante. Me parece que lo tomemos con el dron. ¿Quieres volarlo el dron? Ahorita. Sí, hay que volarlo, Mario, y nos vamos al dron. bien paul pues ya ya volamos allá sí, arriba y ahorita venimos un ratito a distraernos mario venimos a la plaza que está aquí al lado de la presidencia se llama de se, se llama plaza arma paul ah, okay. por si quieren venir aquí está a un ladito incluso aquí está la famosa catedral de la virgen de guadalupe sí mario. pero lo que me he fijado paul Ajá que hay negocios ahorita Exactamente. de comida es lo que les iba a comentar aquí esos negocios no están puestos solamente por Semana Santa sino que se ponen diario hoy, no pero paúl pero sí una observación esta esta vez sí se sí. puso para Semana Santa porque tenía por lo del Covid todo ah, sí. es que es la primera vez después de dos años que ya se normaliza todo sí la verdad sí pues vamos a echar un vistazo a ver qué a ver qué se nos puede pegar Vámonos ahí más. Paul, ya vamos a finalizar este video. Sí, ya hemos llegado a otro final del video, Mario. Fíjate, después de la fiesta, como que la gente le da hambre sí, se comer, y se viene a comer. Se viene a relajar ¿verdad? aquí la al fin. centro, Mario. Ajá. Porque fíjense que lo que noté, que todo lo que fuimos a documentar, que fue atrás del video, este, inicia desde a las 12, Mario. Sí, Eso es temprano sí, y sí. ya en la noche, como es sábado, Mario, se van a la disco. Y pues bueno, Paul, espero les haya gustado. Se suscriban. En la campanita también recuerden seguirnos en Facebook ya tenemos Facebook ahí vayan a darle sí, like y queremos llegar a 10, sí ya, ya apóyenos por favor nosotros sabemos Vean que contamos Facebook, con su vale, ayuda sí. sabemos que ustedes nos ayudan mucho y nos apoyan ¿no? y también vayan a seguirnos a la cuenta de Instagram que va a aparecer Ajá, exacto, aquí. ahí estará apareciendo la de Mario y la mía o al revés y pues Mario ahora sí nos vamos nos vemos en el siguiente video hasta la próxima y hasta bye. la próxima Mario bye.